participantes mi nombre es Alexis y en esta ocasión les indicaré cómo realizar la instalación de Google Classroom en los sistemas Android. Estos sistemas abarcan todos los dispositivos móviles como tablet. Primeramente iremos a ingresar al icono de Play Store y en la barra de búsqueda ingresaremos Google Classroom. Presionaremos Instalar La velocidad de descarga dependerá del internet que se tenga en los dispositivos. Esto creará un acceso directo en la pantalla del dispositivo, ya sea en la tablet o en el teléfono, del cual nos permitirá acceder desde allí. Listo. Presionamos en Abril y presionamos en Comenzar. Nos solicita, como requisito, tener una cuenta en Gmail. Seleccionamos nuestra cuenta en Gmail y presionamos Aceptar. Como ven aquí, yo tengo ingresado desde la computadora y ya me aparecen las dos clases que están eh, habilitadas. En la próxima presentación les mostraremos cómo se utiliza.